Porque el racismo no es un tema de propiedad ni regional ni clasista. El racismo atraviesa todas las clases sociales y el racismo atraviesa todas las regiones. Y tiene que ser combatido de manera contundente y sistemática en todos los niveles sociales y en todas las regiones del país. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, pidió aplicar la pena máxima por actos racistas y de discriminación que ocurran en el país y llamó a la población a combatir ese delito que a su juicio atraviesa todas las clases sociales y regiones, con todos los medios de manera contundente y sistemática.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 En una sociedad moderna, en una sociedad respetuosa, tolerante y diversa, el racismo es un delito. En Bolivia el racismo es un delito. Es una vieja herencia colonial que la, la estamos combatiendo con todos los medios, comenzando por el medio legal. Según estadísticas del Comité Responsable y dependiente del Viceministerio de Descolonización, en 2010 las denuncias fueron 19, en 2011 sumaron 139, 192 en 2012, 189 en 2013, 194 en 2014, 196 en 2015 y 239 en 2016. Hace una semana el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto sancionó con una condena de tres años y seis meses por racismo y discriminación a dos mujeres que vertieron palabras humillantes contra un menor y hasta,